Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, que están estudiando el curso de astrología, que siguen clase por clase, y hoy con una clase muy cortita, pero antes les quiero hacer toda la introducción. Eh, estas son clases que yo las grabo de antemano, las subo todos los miércoles, todos los miércoles tienen una nueva clase teórica. Después estos tips, eh, esta, esta teoría, digamos, la eh, practicamos los sábados. Eh, ahora estamos haciendo una secuencia de eh, algo así como pruebas, a ver, de nivelación, a ver cómo están. Entonces, cada sábado en las prácticas en vivo, eh, una de las personas participantes eh, de, de este curso eh, presenta una carta y les, eh, eh, y les dice todo lo, lo que puede identificar ya como astrólogo. Eh, también los invito a que de lunes a jueves se sumen en el grupo de Telegram, que está acá arriba, Curso de Astrología, lo pueden encontrar así en Telegram, eh, para que se sumen, eh, hacemos eh, de lunes a jueves un chat de voz en el que hablamos de astrología y también repasamos toda esta parte teórica de la astrología. La idea es que rápidamente se conviertan en astrólogos, astrólogas, astrólogues. Así que bueno, eh, síganme acá en mi canal de Facebook, eh, en nuestro canal de Facebook, Aprender Astrología Fácilmente. También pueden seguirnos en Instagram, allá arriba, Aprender Astrología Fácilmente. Eh, nada, el CAF el Centro de Aprender Astrología Fácilmente, cada día está dando mejores resultados. Eh, ya tengo las pruebas de que de esta manera funciona Aprender Astrología. Quiero que antes de fin de año eh, seamos muchos los astrólogos en el mundo que podamos estar eh, orientándonos con esta maravillosa herramienta y orientando a otros eh, bueno, hoy les voy a dar un tip que es muy cortito pero eh, la gente se engancha mucho con eso eh, entonces eh, les sirve les sirve muchísimo en realidad tiene que ver con esta casa 12 yo voy a sacar todo lo que eh, son planetas para que no nos estén ahí estorbando esta es una carta general que yo tengo que uso para las predicciones entonces independientemente de eh, dónde caiga la casa 12 eh, en la carta que estamos estudiando, una de las particularidades que tiene esa casa 12 es eh, que es la casa de los enemigos ocultos enemigos ocultos entonces cuando uno les dice a la persona mira esa es la casa de los enemigos ocultos entre otras cosas eh, la persona inmediatamente presta mucha atención porque piensa que son que ahí es donde le van a hacer daño, donde no es tan así. Ahora lo voy a explicar bien, pero es importante que ustedes puedan eh, darles este dato, por ejemplo, en este caso que tenemos acá. Los enemigos ocultos de esta persona, ¿sí? Esta es una carta, ya le digo, no es de una persona, es una carta de consultas, es la carta del de día de hoy a la hora que estoy grabando el video, 11 de julio del 2021 a las 20.40, en Cero de Greenwich y Cero de, eh, del Ecuador, o sea, Ecuador y Greenwich, donde se cruzan... Que queda en el medio del mar, así que medio difícil que se esté produciendo un nacimiento en este momento ahí, eh, aunque a lo mejor están yendo en barco y está naciendo, no sé, pero medio difícil. Eh, entonces, eh, esta casa 12. Esta casa 12 eh, está a 27 grados de Capricornio empieza la cúspide y termina a 27 grados de Acuario. Entonces, yo cuento, yo sé que Capricornio termina más o menos el 20 de enero. ¿Sí? qué digo más o menos, recuerden que no todos los años cambia el mismo día el sol. ¿Por qué? Porque el sol tiene que dar toda una vuelta de 360 grados en 365 días. Entonces, el sol se mueve aproximadamente... Eh, 52 minutos por día, no un grado. Entonces, no todos los años los signos cambian el mismo día. Por lo tanto, nosotros sabemos que hay personas que nacieron el 21 de enero y que ya son de Acuario, o sea, ya el Sol ya entró en Acuario. Y hay personas que nacieron el 21 de enero, pero de otro año en que el sol todavía no entró a acuario. Entonces, más o menos, promediando, decimos que el 20 de enero termina Capricornio. O sea, si el 20 de enero es el grado 30, quiere decir que el grado 27 de Capricornio sería el 17 de enero o sea tres días antes del 20 ¿se entiende la cuenta que estoy haciendo? o podemos hacerlo al revés contar desde 0 grados de, a, de Capricornio o sea Capricornio empieza más o menos el 21 de diciembre quiere decir que el 31 de diciembre son grado 10 quiere decir que el 17 de enero es el grado 27, ¿sí? Entonces, al, al cliente, a la persona que tenemos adelante, a la persona que le estamos haciendo el estudio de la carta, le tenemos que informar que todos los nacimientos, todas las personas con las que se cruza en la vida, ¿sí?, hay una escuela, una escuela hinduista, que habla de las reencarnaciones, que dice que las almas viajan en grupo, o sea, se van moviendo en grupo. Eh, que no es casualidad con las personas que nos cruzamos en la vida, que contratamos antes de nacer, nacer con esas personas. Bueno. Entonces, basándonos en la astrología kármica, basándonos en esta escuela de kármica hinduista, decimos que esta casa 12 empieza el 17 de enero y termina, más o menos Pisces, cambia, o sea, entra el sol en Piscis aproximadamente el 17. 19 de eh, de febrero o sea este grado 30 sería el 19 de febrero así que si tenemos el ascendente a 27 grados quiere decir que son tres días antes hasta el 16 de febrero o sea este Sería 16 de febrero Todos los nacimientos Todas las personas Que se cruzan en tu vida Que nacieron Entre el 10 No en tu vida En la vida de la persona que acaba de nacer En este momento ¿sí? Todas las personas Que se crucen En su vida entre el, Que nacieron entre el 17 de enero Y el eh, 16 de febrero son sus enemigos ocultos. Ahora bien, hay que aclararles algo. ¿Esas personas vienen a hacerle daño? No, no, la palabra enemigo es, creo que hasta está mal utilizada en la astrología kármica, enemigo oculto me parece que sería mejor amigo oculto en general son personas que vienen a enseñarnos algo eh, en general son personas a quienes nosotros le debemos algún tipo de karma de otras encarnaciones para los que creen en otras encarnaciones yo creo en otras encarnaciones eh, esas personas a esas personas le debemos algún tipo de karma y, eh, y generalmente son relaciones formidables, fantásticas, hermosas, ¿sí? pero que no, no suelen durar para siempre, para toda la vida. Eh, así como llegan, desaparecen de un día para el otro de nuestra vida... ¿Eso qué quiere decir? Que equilibramos el karma que teníamos seguramente en alguna otra encarnación nos portamos mal, hicimos algo malo con esa alma y eh, vino, se cobró el karma, o sea, equilibró el karma y se fue, desapareció. He conocido, tengo como, como testigo, eh, relaciones eh, de, de pareja hermosísimas que duraron toda la vida y que el sol de alguno de los dos está dentro de la casa 12 del otro o sea por ejemplo en mi caso mi sol cae dentro de la casa 12 de mi pareja, o sea, yo soy el enemigo oculto de él, o sea, él me debe karma a mí, ¿sí? Eh, y sin embargo hace 20 años estamos juntos y bueno, estaremos juntos hasta que la muerte nos separe o hasta que el karma se haya equilibrado, por lo visto no tenemos muchas ganas de equilibrar el karma, bueno, eh, a ver, para yo saber si me entendiste o no, déjame acá abajo, si vos tenés tu carta natal, déjame eh, quiénes son tus enemigos ocultos. O sea, entre qué fechas y qué fechas tenés tus enemigos ocultos. Eh, para saber si me entendiste este tip astrológico, que es cortito, pero a veces... Eh, no, no se entiende del todo bien bien la otra cosa que te tengo que aclarar con respecto a este tips astrológico es que por favor hagas mucho hincapié cuando tengas un cliente adelante en que se le llama enemigo oculto pero que no vienen a hacerle ningún daño que vienen a equilibrar un karma y que son grandes maestros para la vida de cada uno de nosotros. Eh, la otra cosa que eh, hace falta eh, aclarar acá es que generalmente en esas fechas, ¿sí? O sea, en, en esta persona, ¿sí? entre el 17 de enero y el 16 de febrero, eh, se les suelen complicar las cosas. Suelen pasarle cosas complicadas. No es un buen momento, por ejemplo, para que la persona abra un negocio, haga algún negocio, haga una compra de algo importante de un inmueble o la venta de un inmueble o de un automóvil o de algo que sea importante, relevante para la persona, la, lo cotidiano, bueno, sigue transcurriendo normal, pero no es un buen momento para invertir, para hacer cosas distintas a lo que hacemos todos los días. Este periodo para todos nosotros, el periodo de la Casa 12 es uno de los periodos que se llama de muerte astrológica. Es un periodo en el que entramos a la Casa 12 de nuestra carta natal. Y, eh, y entonces, entrar a la Casa 12 es entrar adentro de nosotros. La Casa 12, una de las particularidades otra de las particularidades que tiene es que es la casa de lo más profundo del ser, es el psiquismo puro. Entonces, es un buen momento para proyectar, es un buen momento para proyectarse, es un buen momento para diseñar cosas que quiero lograr a partir del de siguiente día de que se cumpla mi casa 12 el siguiente día de que se cumple mi casa 12 es ya mi casa 1 eh, entonces ya estoy eh, listo para eh, para salir y hacer el ascendente acuérdense que es el hacer es el impulso cómo hago eh, bueno Espero que se haya entendido. Espero que te haya gustado el video. Ojalá lo hayas disfrutado. A mí me gustó mucho hacerlo. Eh, espero que me haya salido corto. Eh, estos, estas clases teóricas. Quiero hacerlas los más cortas posibles. Para que no te aburras. Y bueno. Nada. Te espero el próximo miércoles. En la clase teórica. Eh, y este sábado en la clase en vivo, para que sigamos transitando esta maravillosa herramienta que se llama astrología y que vos, antes de este fin de año 2021, te conviertas en astrólogo, astróloga, astrólogue y puedas vivir oficiando como astrólogo. O sea, que sea tu oficio. Chao, hasta la próxima.